Hoy nos acompaña el viceministro de Tesoro de Crédito Público, Carlos a quien le damos la bienvenida Levántate Bolivia. Muy buenos días para todo el país. A partir de hoy, entonces, ¿cómo va a ser la modalidad para pagar el bono universal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la población. A partir de hoy empezamos con el pago del bono universal, como ya lo vieron en la nota con el ministro, y... Eh, lo hemos dividido en cinco grupos, esto con el fin de que podamos preservar la salud de todos los ciudadanos. ¿no? El primer grupo que comienza a partir de hoy día justamente son las personas entre 50 y 60 años. Estas personas pueden ir a las entidades financieras de acuerdo a su terminación de su carnet de identidad y obviamente con los requisitos que mínimamente son, que no haya percibido ningún bono anteriormente de que no tenga ningún sueldo o salario, que sea boliviano y que porte obviamente su carnet de identidad, su pasaporte, su brevet, eh, que van a servir como documentos válidos para eh, cobrar el bono universal. Viceministro, ¿cuáles son los documentos entonces que va a poder utilizar en caso de que no tenga el carnet de identidad o esté caducado? ¿Qué documento presenta? Puede utilizar un carnet caducado, no hay ningún problema. También puede presentar su pasaporte, puede presentar también su brevet. Estos son los requisitos eh, elementales con los cuales puede ir a cobrar su, su bono universal. Eh, ¿Más de un integrante en una familia viceministro puede cobrar este bono? Claro que sí. Por ejemplo, si usted tuviera dos hijos mayores de 18 años, eh, pueden cobrar los dos hijos, cada uno su bono universal, siempre y cuando no tengan un empleo, no reciban un salario y evidentemente de que vayan en la fecha que le corresponde. ¿no? El rango de 18 y 19 años justamente es la quinta semana donde se va a empezar a pagar el bono universal. Dice Ministro, hay eh, personas, pueblos originarios que han manifestado que no tienen el documento de identidad, no tienen ningún documento en realidad para poder cobrar este bono. ¿Cómo van a hacer con este sector? Todas las personas en todos los países en el mundo tienen que portar una cédula de identidad porque ese es el registro que tiene cada persona en su país correspondiente. No puede existir ninguna persona que no tenga su cédula de identidad. En caso que no la tuviera, la próxima semana ya se van a empezar a habilitar las oficinas de las entidades del sector público, entre ellas el EGIP, y van a poder ir a hacer sus trámites respectivos para poder emitir su carnet de identidad y luego cobrar sus bonos. Es por eso de que los bonos tienen una vigencia de 90 días. Ahora, eh, digamos que el bono puede ser depositado, si así lo prefiere la persona para evitar estas largas filas, ¿puede ser depositado a cuentas o todavía no existe esa modalidad? No, no se hace el depósito porque justamente lo que se quiere es hacer el cruce de información con las cédulas de identidad porque no queremos que ocurra lo que pasó en la elección pasada de que hubieron personas que cobraron, que fueron a perdón a votar y algunas estaban, que no estaban vivas, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere evitar, ¿no? De que se registre y que, la, lo, y que el registro se cruce con la información del CEGIP y que se tenga obviamente una validez en persona para hacer el pago respectivo de cada bono. Entonces, claro, esta información la van a cruzar con CEGIP para evitar también en caso de duplicados que se ha dado en elecciones, ¿no? En anteriores elecciones. Así es, para evitar que los muertos voten, aquí ningún muerto cobra. Tiene que ser una persona que sea viva, boliviana, y que obviamente son indelegables estos bonos. En persona los tienen que cobrar. Bueno, ya sabemos que esta semana será para que las personas de 50, a 60 años cobren el bono. La próxima semana, ¿a quién le toca? Le tocaría a las personas de eh, entre 40 y 49 años. ¿De ahí para adelante? Luego viene el siguiente rango, que sería entre 30 y 39 años, el siguiente sería entre 20 y 29 años, y por último los jóvenes de 18 y 19 años. ¿Qué pasa con las personas mayores, viceministro, que no pueden ir a cobrar físicamente o personalmente a las entidades bancarias? Si se refiere a personas mayores hasta los 60 años, eh, tienen que hacer su trámite respectivo de que sufren con algún eh, impedimento o caso contrario, si es mayor a 60 años tienen que registrarse sí o sí dentro de lo que viene a ser la renta dignidad para cobrar su bono canasta familiar. Bien, viceministro, claro, entonces todos los detalles en torno a este pago del bono universal. Pasemos a otro, por favor, que es que tiene que ver con la ASFI. Desde junio tenemos entendido, según el comunicado, que nuevamente van a poder las personas ir a pagar los créditos, los impuestos... Pero, viceministro, eh, esto no va en contra de la ley que postega precisamente los pagos durante estos meses de cuarentena. ¿Cómo van a ser las personas que no han trabajado y tienen que ir a pagar eh, desde junio, tengo entendido, sus créditos? Desde esta semana se está aperturando las actividades, algunas actividades económicas y paulatinamente se van a incrementar la apertura para que justamente las personas empiecen ya a generar sus ingresos a partir de mayo. Van a tener mayo y junio para este tema y recién en julio, finalizando junio, ya podrán realizar sus cancelaciones respectivas de sus créditos. ¿Qué pasa con el sector de transporte, viceministro? Porque ellos eran los que reclamaban, ¿no? De que no tenían plata para ir a pagar sus deudas, que les iban a cobrar multas, etcétera. ¿Qué va a pasar? Todos los sectores hasta el mes de junio van a estar aperturados y vamos a ver las viabilidades respectivas para que puedan trabajar de manera normal, para que obviamente con las medidas de seguridad correspondientes y ellos puedan generar ingresos y vayan a pagar sus créditos respectivos. Ahora, ¿no se va a pagar la tasa de interés? ¿Tampoco van a haber sanciones a las personas que no puedan pagar no, los créditos? No van, ser, no van a haber ni multas, ni sanciones, ni acumulación de créditos, ni incrementos de tasa de interés, ninguna de ese clases de tipo de eh, especulaciones. Eso ya está dictaminado en la normativa y tienen... Mínimo entre tres a seis meses que van a ser postergados su crédito. Ahora, cada persona, ayer lo escuchábamos al ministro que estaba con nosotros precisamente Noche sin Tregua, decía que cada persona tiene que apersonarse al banco y readecuar su deuda, acomodarla como mejor le, le parezca, obviamente para ambas partes. Sí, puede existir una renegociación, un refinanciamiento, se llama en el sistema financiero y reacomodar sus cuotas o simplemente retroceder la cuota que le correspondía del mes de abril para julio y no va a haber, obviamente, ningún problema en esa reprogramación. ¿Está ha contemplado, viceministro, estos sectores que pedían la condonación de sus deudas? No hay condonación de deudas. Sí, estamos simplemente hablando de los hay... meses de, de cuarentena, ¿no? No hay condonación de deudas, simplemente es una postergación de los pagos. Bien, ¿estos dos meses entonces o lo que dure la cuarentena pasa al final entonces de su crédito? De acuerdo a las condiciones con las que el banco, que cada uno tenga su respectivo, puede ser al final o puede ser el primer mes que simplemente está retrocediéndose. ¿Qué pasa con los sectores que todavía no han reactivado su actividad cotidiana? Como ya les mencioné hace dos instancias anteriores, se va a reactivar a partir de la próxima semana paulatinamente. Viceministro, muchísimas gracias por responder a estas consultas. Hay muchas dudas de las personas en torno al pago de los bonos y claro, este comunicado que recientemente ha emitido la AFI para pagar nuevamente los créditos en todo el país. Buenos días.